Hola, soy Uxío Loureiro, viticultor en la denominación de origen Rías Baixas. Me gustaría saber qué ventajas ofrece Prevan Plus para combatir oídio. Prevan Plus es un plaguicida obtenido a base de extracto de naranja, eficaz en el control de oídio en el viñedo gracias a su efecto de contacto. Prevan Plus penetra la capa hidrofóbica protectora de los micelios y esporas de los hongos, alterando las paredes celulares de las estructuras externas y exponiéndolos al efecto desecante de la atmósfera, provocando su colapso y, por consiguiente, eliminando el oído del cultivo. Además, con su efecto de supermojante, optimiza nuestras pulverizaciones por su efecto barniz, lo que se traduce en aumentar la penetración de los tratamientos sistémicos y penetrantes que combinemos con Preman Plus. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.